¿Para qué ustedes quieren enemigos? ¿Para qué yo quiero una enemiga? ¿Para qué yo quiero un hater? La tengo aquí 24-7 Sí, yo no lo que soy sincera ¡Bondita, tú eres más Ahora sí, es verdad que yo creo que empiezo a llorar ¿Cómo es que estamos en el día 20? Miren, hasta Grinch está asustado ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué me tocó aquí? Una serpiente ¡Ah, no! Son puppet men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 es el primer viaje de Moisés Abraham y Josefina Juliana. Vamos a ver cómo se están portando. Miren, aquí está Don Napoleón Mariano en su silla. ¡Ay, qué bello! Miren a Moisés Abraham. Él está esperando para que le traigan un bistec. Josefina Juliana va aquí. Que se porta un poquitico ching mal. Y miren a los dos viajeros. ¡Marie! Como miran para la ventana, como si ellos fueran personitas. ¡Titi! ¡Titi! ¡Ay, qué lindo. Pero ¿por qué eres así, hijo? Con tanto amor que yo te he criado a ti. Miren cómo vamos, mis amores. Aquí va toda la ayuda que estoy llevando. Bueno, llevo cinco maletines de eso. Dios mediante se los voy a enseñar ahora cuando lleguemos a la República Dominicana. ahí van todas las ayudas. Y yo me voy a sentar aquí atrás con Mami ves. Mami Lover, saluda al blog. Mis amores, y ya hemos llegado a nuestra casita de Punta Cana. ¡Cuquitos míos! Miren, miren a los bebés que ya llegaron a República Dominicana. Mira Josefina. ¡Qué recibimiento tan bonito! ¿Qué me hicieron? Lo de limón, juguito juguito de, limón? de limón. Miren qué bello el arbolito de Navidad que tenemos aquí en Punta Cana. Ay, déjame decirle. Vale regalos. ¿Cuántos regalos tú me trajiste? Muchos. Más te vale. Nana, ¿qué cola más bella? Soy fashion. Soy fashion. Más ¿Cómo voy, fashion? Soy fashion. Fancy. La canción Soy fashion Fancy. Fancy. Mirenme a mí por aquí Y vamos a ver, creo que Mis perros están ladrando, algo le han hecho Algo le han hecho Miren cómo me estaban esperando en mi casa Con una vela prendida Ay, qué lindo está esto De Navidad Miren esta foto Qué bonita, yo amo esa foto Y miren esto Qué romántico ¿Qué querrán decirnos? Esto siento que es como una indirecta ¿Algo tenemos que hacer? Puchi y yo, no sé Mis amores, si ustedes comparan un video que yo les hice a ustedes Del de tour de mi casa de Punta Cana Se darán cuenta, bueno se los voy a poner por aquí arriba Que esto no estaba, esta área de acá es un área spa A la misma vez para darnos la cabeza Miren para hacernos manicure. Ay, qué lindo quedó Y esta es la sala de mi casa, así que los invito a que vuelvan a ver ese video Para que se puedan ubicar más o menos, y vean esta parte de la casa que yo no se las había enseñado Y también tenemos un baño nuevo El baño me encanta porque es de coralina ¿Cómo le dicen a esta piedra? En tu país es completamente coralina Y da así como una, no sé, una vibra como de spa. Como pueden ver falta el espejo y todavía, pero miren qué bonito Me encantó, ¿cómo quedó? La parte más feliz de cuando uno llega aquí a comer rico, engordar Voy para la 140 de cabeza, mis amores, yo ahora mismo peso 136 libras. Vamos a ver con cuánto yo me voy de aquí. Yo estoy preocupada ya. Mis amores, me encuentro por aquí. Miren a Napoleón Mariano. Les digo, este es como el tercer viaje que a mí se me queda la ropa interior. Yo no sé a qué santo es que hay que rezarle, al santo de los panties, al santo de los ajustadores. A mí se me quedaron todos mis brasieres, todos mis ajustadores se me quedaron. Y bueno, me tocó ir a Woman's Secret aquí en Punta Cana. Hola, mi amor. Miren, me compré este brasier Estos a mí no me gustan mucho Pero tienen mucha copa Y yo obviamente no tengo tanta teta para pa rellenar esto Pero bueno, hace un paripé ahí con un vestidito Que, que necesito que, que me ayude, ¿no? Así que me compré este No había en negro Estaba súper pelada la, Este lugar, a mí me encanta este tipo de brasier Así, sin nada de copa Con un poquito de, de wire de, de alambre, un poquito Y ya Me compré este sport bra o un bralet, no sé cómo le dicen ustedes. Para mí es más o menos lo mismo. Me lo compré en M. Y después pensé en debí comprármelo en S. Pero bueno. Me compré este blanco también. El mismo estilo. Y me compré este blanco también liso. Porque si tengo una ropa que es muy pegada. Pues entonces nada, me tocará ponerme eso. Entonces este lo compré por si tengo ropa negra. Porque no había negro en mi size. Esto es como nude. Así que me va a ir bien también. Ay, Dios mío. No sé si les conté. Pero mi bolsa Esperen, que estoy nublada No sé si les conté, pero mi bolsa de mis cremas Mis amores también se me quedó Porque la vida es así Así, cada día me va sorprendiendo Más y más Así que nada, me tocó ir al mall También y tuve que comprar varias cremas Varias cositas, eso sí no se lo voy a enseñar eh, porque creo que voy a hacer un videito de, de probando cositas nuevas Y están esos productos, así que para no aburrirlos con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo Pues no se lo voy a poner ahora Así que nada, ahora me voy a duchar, me voy a cambiar Creo que vamos a ir a ver cómo va la casa nueva Es de noche ya acá y quizás los lleve conmigo Pero quizás no puedan ver mucho porque ya va a estar súper que mega extra oscuro, mis amores Pero ustedes saben que esta es mi casa que yo llevo años viviendo acá Más de 12 años llevamos en esta casa o más, no más, más de 12 años Y ahora estamos construyendo una casa con todas nuestras especificaciones Así que nada, estamos súper emocionados Y esa casa va a estar para el 2023 Así que de aquí a allá va a llover tanto, pero tanto Mami, ¿tú eres mi fan número uno? La número menos uno bueno me he disparado como no había podido volver la mudanza Esto que tiene la mudanza, el trabajo, el viaje y todo no había podido ver ningún video tuyo de la, de la sección de Navidad. Y me de Camila para... al Vapor. Camila al vapor. ¿Te gusta sí. la sección Camila al Vapor? ¿Has aprendido algo de mis recetas culinarias? Nada, si tú no sabrás ay ¡Qué fresca tú eres! Yo hice un dulce frío. Hice un flan y hice una pasta bocadito. ¿El flan? ¿Qué tiene el flan? Se me rompió un poco, es lo único. ¿Para qué ustedes quieren enemigo ¿Para qué yo quiero una enemiga? ¿Para qué yo quiero un hater? La tengo aquí 24-7. Sí. Yo lo que soy sincera. Rondita, tú eres más escala? Yo una vez voy a hacer la pasta vocal y no te voy a dar. ¿Por qué esa persona...? Por si no me diste porque las esperanzas Virginia y Sara se quedaron con ella. Ah, pero me trajiste a mí. Mis amores, ¿cuántos de ustedes ya hicieron la pasta de bocadito? Quiero saber. Comenta que abajo ahora. Quiero te la, mano, me puse te la voy a hacer ahora en punta cana. De Mis abajo. amores, ya me bañé, como pueden ver. Ya estoy lista. Eh, todavía no he ido a la casa nueva, por eso no los he llevado. Pero siento que va a estar súper oscuro, así que no sé si lo puedan ver. Yo lo que sé es que nunca he visto nadie haciendo una pasta de bocadito vestida de ochangabana, de Gucci. de cocinera es esta? Mami, yo soy una cocinera facho. Sí. ¿Cuándo tú vas a entender eso? No, sí, sí. Entonces, para que no yo voy a entender la cocinera. Las cocineras andan embarradas de grasa. Embarradas de, de, de. ¿Cómo se llama? Mami, porque ¿Cómo? yo estoy haciendo nuevos estándares. ¡Hola, nana! ¿Te han ven acá, Nana. Nana, ven acá. Nana, ¿tú has hecho alguna receta de las que yo he hecho en el mundo de Camila? No Nana, ¿cómo yo voy a progresar en la vida si mi familia a mí no me apoya? Entonces, hago la receta y te mandaste a ti. Sí, Nana. Para que, que, yo, para que tú la hiciste y para que vea que sí. Nana, una pregunta. ¿Tú que te encontrías en la cocina vestida de Gucci o de Dolce Gabbana o de Chanel? Vale, o sea, o dinero, oye, para sí, no. Pero yo no me dañé, mira, menana, eso es un vestido Gucci y mira qué bonita yo estoy ahí. Tienes que comprar uno de esto para tú poder cocinar para que sienta, mira, cómodamente. Verán, me lo buscaré. Igual me van a quedar sí. las cosas deliciosas. Tienes que ser diferente a lo que tú sabes que te entonces ya tú la. En el... Exactamente, si nada. No me voy a buscar uno con unos animalitos o algo. Nana quiero verte haciendo mis recetas Ok, que para Yo hice tres ahora en el especial de Navidad Estaba rico Pero porque Lo voy a hacer Cero apoyo en esta casa vengo a tengo como que yo, y hemos venido Hasta el terreno de mi casa nueva Pero está cercado Y miren, tiene puesto Déjenme si se lo puedo enfocar mejor espérense. Quería grabarles pero Está cerrado, cerrado, cerrado Así que nos retiramos Esta es eh, nuestra nueva residencia Que está bajo construcción Y vinimos de noche a verla Pero está cerrado Acabamos de ver bueno, como pudieron darse cuenta, no pudimos entrar, mis amores. Pero miren qué linda la entrada de la casa ahora. El patio interior. Ay, pero no pudimos ver la casa nueva, cómo va la construcción. Pero mañana los llevo cuando sea de día. Vamos a comer. Ay, qué rico, mis amores. Yo amo el caviar, lo amo. Y sopa de maíz. Así que ya saben las entradas lo que son. Me falta Marí que está vestidita Igual que Bruno Cecilio Miren a Napoleón Mariano, mis amores Ya me voy a acostar Mis amores, ya me voy a acostar Miren qué belleza Y por aquí estoy yo, mis amores Muchísimas gracias por venir en esta aventura conmigo Los quiero, los amo, los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado